Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar de un modo un poco más avanzado acerca de la política de cookie que es tan necesaria para todo negocio digital, toda página web, comercio electrónico, que esta normativa es totalmente eh, necesaria importantísima de cumplir adecuadamente. Y para hablar de este tema, precisamente vamos a hablar con Luis, que es abogado especializado en el bufete Les Lowe, eh, precisamente especializado en la parte de negocio digital y de cumplimiento precisamente de este tipo de normativas como la de cookies. Eh, muy buenas, Luis. Buenas tardes, Emilio. Muchas gracias a ti por entrevistarme. Muchas gracias por, por dejarte entrevistar y te quería preguntar acerca de novedades. Ha habido recientemente eh, ciertos cambios en las normativas acerca de la política de cookies, y quería pre preguntarte precisamente de cuáles son esos cambios, qué ha, que ha ocurrido últimamente en este tipo de normativas. Te explico, Emilio. Eh, básicamente, lo que teníamos antes era una guía sobre el uso de cookies que databa del año 2012. Acuerdo? Eh, todo este tiempo, hasta el año 2019, se ha publicado eh, recientemente, hace, hace unos pocos meses, una nueva guía sobre el uso de cookies que es mucho más específica, mucho más prolija en detalles eh, y, sobre todo, presenta novedades de cara al cumplimiento para estar en consonancia con las últimas directrices de la Agencia Española de Protección de Datos. Eh, una de las novedades más importantes que, que presenta esta, esta nueva guía ¿no? es la obligación de informar al usuario eh, mediante un sistema de información por capas que ya se recogía en la antigua guía, pero que se complementa ahora con un panel de configuración para el usuario, de forma que el usuario pueda acceder de forma granular, eh, diferenciando las cookies por categorías según sus funciones, eh, para poder habilitar unas u otras en función de sus diferentes opciones de privacidad. Sí. La guía es mucho más eh, explícita en otros, en otros muchos temas, ¿de acuerdo? Se, se mete también a diferenciar eh, a nivel de agentes intervinientes en la, en la relación de las cookies, eh, habla de, la, de los DSPs, habla de los de InDesk, de otros agentes intervinientes, eh, insisto, que intervienen en el empleo de esta tecnología y también en, en relación con técnicas de, de publicidad, de, de marketing, eh, de publicidad digital eh, a través de, del uso de esta tecnología, como pueda ser, por ejemplo, técnicas de retargeting o también el macheado de cookies. Uh -huh. Pero sobre todo de cara a los usuarios y de cara a cualquier titular de un sitio web, lo que más nos interesa y la novedad principal yo creo que es precisamente el empleo de este panel de configuración que antes no estaba ni siquiera planteado por parte de la gente. Pues eh, lo del panel de configuración de cookies personalizados tiene muy buena pinta eh, y espero que, que, que sea para clarificar lo mejor posible. Pero es que todo lo relacionado con las cookies siempre ha sido un poco revesado y algo molesto realmente para los usuarios. Pero como hay que cumplirlo lo mejor posible, te voy a un tema que siempre me ha resultado algo candente y complicado, que es que he escuchado mil versiones acerca de. Eh, ¿Cuándo se acepta una cookie? ¿Cuándo es válida esa cookie? ¿Cómo se muestra? Eh, ¿Cuándo se da porque ya está ejecutado el aviso y ese consentimiento informado? Pero he escuchado mil versiones, pero nada mejor que preguntarle a un abogado especializado precisamente en, en la temática. ¿Cuándo eh, específicamente se da una cookie por aceptada de la forma más legal posible? Le explico. Eh, la agencia diferencia entre dos tipos de cookies, por así decir, para poder considerarlas como lícitas eh, dos tipos de mecanismos de aceptación uh -huh. uno sería eh, la aceptación explícita de acuerdo y otro sería la modalidad de seguir navegando eh, estos dos eh, modalidades de aceptación son incompatibles entre sí eh, normalmente nosotros cuando accedemos a un sitio web lo que sucede es que se implementa el, el tipo de, de aviso de cookies uh -huh. más general que mayoritariamente utilizan todos los titulares de un sitio web, que es precisamente el de seguir navegando. La opción de seguir navegando, la Agencia Española de Protección de Datos, en su nueva guía, ha considerado que existen cuatro acciones positivas por parte del usuario para poder considerar que las cookies están aceptadas y que, por lo tanto, se puede proceder a la descarga en el dispositivo del usuario. Serían, básicamente, navegar en una sección distinta del sitio web, deslizar la barra de desplazamiento lateral Cerrar el aviso de cookies o primera capa de información, el banner, o si no también pinchar, hacer clic sobre algún contenido del servicio. Eh, por ejemplo, en un anuncio, no tenemos un anuncio dentro de la página web, si hacemos clic en ese anuncio ya se procedería a la descarga de cookies. Lo que no es válido y lo que la agencia evita es que directamente cuando el usuario accede a ese sitio web ya se proceda de, a la descarga de cookies por el simple hecho de acceder al, al sitio. O sea, no, por, por, por definición, no, de forma automática, pero en cuanto tengamos una acción del usuario, darlo por válido. Pero también tenía, tenía, tenía entendido que eh, se está pidiendo una mayor claridad y transparencia en los textos que en más de una ocasión te encuentras web realmente ambiguas. Eh, sí. ¿Qué cambios hay al respecto? Sí, a ver, lo que la agencia pretende es, en definitiva, ofrecer cuanta más información y más clara, mejor para el usuario, ¿no? Y, y para ello, la agencia, en la, en la propia guía, en el texto de la guía, cita expresiones que considera de tipo genérico o ambiguo, como por ejemplo, utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Este tipo de, de mmm, descripción en el aviso de cookies, la agencia lo consideraría eh, ilícito por, por, por su ambigüedad. ¿no? Entonces. Eh, tenemos que ir hacia un aviso de cookies eh, que identifique exactamente las finalidades de tratamiento. Un ejemplo válido, por ejemplo, en esta línea sería utilizamos cookies para poder ofrecerte publicidad personalizada de acuerdo a tus hábitos de navegación es una información mucho más específica, mucho uh -huh. más transparente para el usuario. Sí, no, la transparencia de cara al usuario siempre va a ser algo profundamente positivo. Comentaros que hay varios tipos de cookies, tenemos cookies propias, de terceros, como puede ser una de publicidad, por ejemplo, que eh, Facebook eh, le pasemos esos datos y casualmente después de visitar nuestra página web, el usuario cuando va por Facebook Mira, se le ofrece ese producto o servicio en un anuncio. O, aparte de eh, cookies de propia y terceros, pues cookies de analítica. Pero eh, en esta normativa ha cambiado algo muy importante de cara a los editores web, que era eh, toda, la, toda la responsabilidad que hay en los editores, pero ha habido cambios respecto a la responsabilidad. Eh, ¿Cuáles son exactamente esos cambios? Sí, eh, en la guía sobre el uso de cookies, la agencia precisamente establece que todos los agentes que participan en la instalación y utilización de estos archivos de recuperación de información de los dispositivos de los usuarios, tienen eh, la obligación de colaborar para el cumplimiento de las obligaciones legales, que son básicamente ofrecer eh, un, una información adecuada al usuario de forma que se obtenga el consentimiento informado antes de proceder a la descarga de las cookies. Para esto, eh, eh, básicamente, el, eh, la la responsabilidad principal, por así decir, sigue recayendo sobre el editor del sitio web, de tal manera que es eh, el titular del site quien tiene que ofrecer esta información directamente a los usuarios. Pero claro, cuando un sitio web utiliza, por ejemplo, eh, third-party cookies, que son eh, básicamente cookies de terceros, de, de terceros desarrolladores, este titular del sitio web tiene también que o, o, eh, ofrecer esta información en función de la información que le haya sido provida de estos eh, terceros desarrolladores de tecnología. Entonces, por eso es muy importante también, en relación con, con los contratos donde se accionen estas, estas campañas de marketing digital, blindarse todas las partes en relación con las cláusulas que, que atañen a privacidad. De tal manera que la responsabilidad también sea compartida, de forma que el, el titular del sitio web tenga la, la posibilidad de, de instar al, al desarrollador de, de la tecnología y de esta manera repartir la responsabilidad. Para desarrollar unas buena cláusula os recomiendo siempre acudir a los mejores eh, asesores legales posible que podáis. Y por hacer un breve resumen de lo que nos has comentado, es que eh, la responsabilidad eh, es más compartida, pero sigue siendo responsabilidad eh, para todas las partes implicadas, con lo cual vamos a tomar muy en serio la temática de cookies, que se está pidiendo mayor transparencia, eh, eh, intentar huir de la ambigüedad, eh, que necesitamos para que se valide realmente una cookie una acción activa consentida por parte de, del usuario y que en este eh, cambio en la en normativa reciente de política de cookie, pues lo que nos encontramos aparte de muchos pequeños cambios que hay que eh, adaptar eh, sobre todo el panel de configuración de cookies que lo veo realmente algo, una herramienta realmente muy potente. Pues muchísimas gracias Luis del despacho de Let's te agradezco inmensamente este tiempo eh, para grabar este vídeo y a vosotros, eh, audiencia, si tenéis preguntas dejadla en los comentarios. Si queréis eh, consultoría legal os recomiendo que contactéis tanto con Luis como con el despacho de Let's Low para lo que os gustéis y si queréis ver otro vídeo, ya sabéis dónde me tenéis, aquí y dentro de, un, de muy poquito. Muchísimas gracias y te agradezco tu tiempo, Luis. Gracias. Gracias a ti, Emilio. Saludos. Hasta